Jorge Lanata reunió en su ciclo a Donofrio y Angelici, se dieron un abrazo y contestaron todo. La situación entre los fanáticos de River y Boca llegó a instancias dramáticas luego de los incidentes antes del partido por la superfinal de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta ese episodio, parecería imposible reunir a dos miembros de cada equipo. ¿O no? A veces la realidad prueba lo que debería ser obvio, que se puede estar en paz pese a las diferencias. Y Jorge Lanata logró ese increíble momento. El periodista logró reunir a Daniel Angelisi, Boca, y Rodolfo D'Onofrio, River, en una entrevista que saldrá este domingo a las 22 hs. En Periodismo para Todos. Ay. La Nata hizo que los dirigentes opinen con respeto sobre la violencia en el fútbol, sus responsabilidades políticas y el futuro de ambas instituciones. Y hasta se fundieron en un abrazo. Quisimos hacer esto porque había que ponerle un fin a esta historia tan dramática. De tanta violencia, explicó el conductor de Pepe al ser entrevistado por Marcelo Fiaschente N. Y agregó, al principio Donofrio estaba más predispuesto, Angli se dio algunas vueltas, lo importante es que los dos se sentaron, se dieron un abrazo y contestaron todo. Venía bien hacer la nota antes del partido. Los dos pudieron hablar de fútbol, de sociedad, de barra bravas de la AFA, de los errores que se cometieron. Donofrio dio una definición importante, para mí podría ser el título de la nota, para él lo que pasó es como el 11 de septiembre del fútbol, porque hubo muchas instancias hasta que se llegó a esto, que es claramente un papelón, contó desde Madrid a dónde llegó para hacer la última emisión de su programa. Ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Por ejemplo, acá en España la transformación del fútbol empezó por los clubes. Pero ellos dicen que hay que empezar por el Estado, opinó. Además, este cara a cara se dio en uno de los momentos más calientes del vínculo entre ambos dirigentes deportivos. Angelicia había reclamado los puntos del partido a la CONMEBOL, por lo que Don Ofrio dijo que había sido traicionado. Venía a jugar. No somos tan buenos. Pueden ganar, lo desafió. Sin embargo, horas más tarde Rodolfo le pidió disculpas a Daniel y ambos instruyeron a sus planteles para viajar a Madrid, para disputar la gran final.